Hola, hemos venido aquí al Retiro de Madrid para preguntar a la gente si sabe algo de los plásticos y cómo se reciclan. Vamos a verlo. ¿Qué es la primera palabra que os viene a la cabeza cuando oís la, la, la, la palabra plástico? Botellas. Basura. <ríe> Contaminación. Contaminación. A mí me viene a la mente la verdad del mar. El mar. Sí. Eh, el fin del mundo. Fin. <risa> Porque nos estamos cargando el planeta con todo el uso innecesario de plástico que, que hay. ¿Todo ¿Todo ahí no, Contaminación. <risa> eh, Polímeros. <risa> ¿Plástico? Eh, es que estoy nada. Contaminación, petróleo, sí. Es que ah, bueno, bien. bueno. Se dice que habrá más plástico en el océano que agua, peces, turistas en Madrid o sal supongo que turistas en Madrid más, más plásticos en el océano entero bueno, que turistas en Madrid de peces hay unos cuantos ¿eh? de peces hay muchos hay más ¿no plástico que turistas en Madrid Pues yo diría que, que sal. peces más que peces más que peces no más que agua más que peces más que agua y mucho más que turistas en Madrid. <risa> <risa> <risa> peces. Sí, sí, yo también diría peces. ¿Peces? Efectivamente. <risa> ¿Se ha calculado que el. Ca claro, la cantidad ¿Es plásticos que son unidades o en ¿Eh? kilos? O en volumen, digamos. ¿En volumen? ¿En volumen? La famosa isla esta de plástico. Sí, bomba. ¿En serio? Sí. sí. Bueno, si seguimos así... Pues vamos No que son 30 años sí. más. Es peces. ¿No? La respuesta. De todo el plástico que se ha generado desde siempre, en la historia, ¿cuánto creéis que se ha reciclado? En todo el mundo, me refiero. ¿Cuánto creéis que es el porcentaje? Un 9%. <risa> 19, por ser más optimista. <risa> un 9, yo diría que un 9 también. 9, voy a ser pesimista. <risa> que se ha reciclado hasta ahora, de todo lo usado. Yo voy a decir 9 también. El 9%. ¿El 9? ¿Seguro? 19%. <risa> ¿El 90? No, el 90% no. Voy a decir el 9%. Yo por la fe en la humanidad voy a decir que la hace, pero vamos. Pues, el 19%. Final, un 9%. ¡Hala! <risa> <risa> Vaya. Efectivamente. Un 9%. <risa> mal que eso sí, más sí, sí, sí, sí, siempre. Adiós no. para la humanidad. Sí, sí. Aquí reciclamos en España, pero hay un porcentaje que se envía a otros países. ¿A qué zona del mundo crees que se envía? Pero para reciclar. También. Para reciclar. ¿También? Para reciclar. África. África. Sí. África. ¿También? Sí. ¿También? Sí. ¿También? sí. Probablemente alguna zona pobre, pero. Por Asia. Yo voy a decir África por decir algo orientativo, pero. O pues sea. Sí, yo creo que también. <risa> Fuera de Europa seguro. <risa> Eso es segurísimo. O Asia o Estados Unidos. Para reciclarlos. Para deshacerse de él. Yo sí, también, en algún sitio asiático. África. África. Pues no, es Asia. Ah, ah bueno. Y es el sudeste de Asia. ¿Verdad o mentira? ¿Creéis que una botella de plástico se puede reciclar o una cosa de plástico se puede reciclar todas las veces que quieras? para generar lo mismo, o quizá menos cantidad, pero lo mismo, o no. Se puede reciclar muchas veces para generar lo mismo. Hasta donde yo sé, creo que te lo pone en el envase, ¿no? O sea, en los envases te suele poner el número de ciclos de reciclaje que puede tener. ¿Pero ¿cu cu cuántos quieres que se ¿Muchísimos? ¿Infinitos? Creo que se puede hacer varias veces. ¿Pero todas los que quieras? No creo que hay un límite. <risa> menos, menos de diez. Menos de diez, sí. sí de diez. menos Tienen poca vida útil, ¿no? Los plásticos. Todas las veces que quieras. No, todas las veces que quieras. Yo creo que no. Creo que tendrá un punto que diga ya, este plástico ya lo puedes usar más. Yo creo que no, vez me mentira. <risa> Igual que no, ya. Efectivamente, falso. No sé si algún dato de esto lo conocías, pero ¿qué eh, opinas de esto? Me sabía varios datos. ¿Sí? ¿De dónde sí. los has oído? Est eh, en Instagram, sobre todo. Sí. Estoy muy metida en el tema de veganismo, qué cambio guay. climático y tal. Entonces sabía algunas de las cosas. Ay, de Camboya, guay. por ejemplo, ya lo sabía. de que Muchos plásticos que sí. no podemos reciclar aquí los mandamos a otros países, sobre todo tercermundistas para que se hagan cargo ellos, aunque claro. normalmente los acumulan y ya está. Y, muy, y además en condiciones muy malas. Sí. Creo que no somos conscientes realmente de hasta dónde llega el problema que hay y que hay, mucha, que hay poca conciencia y sensibilización al respecto. Asusta un poco. El 9% es, es, y el dato de los peces. El de, de los, los, peces, peces, peces, sí. los peces, que quedan 30 años. Pues que, que es una pena, la verdad. Yo me he quedado con lo del 9%. Sí, sí. Eso es, un, eso es una barbaridad. No es exactamente igual el planeta del que vivimos. Sí, yo creo que en general hay mucha desinformación al respecto y Muy tomar, tomar conciencia poco a poco, yo creo que últimamente sí que en los últimos años sí que se ve un poco más de conciencia al respecto, pero la gente siempre suele delegar en el resto y en pensar que son las grandes empresas las que tienen que encargarse de reciclar y tal, y al final las acciones de cada uno también cuentan. O sea, yo por ejemplo en casa el plástico siempre lo separo, porque temas de papel y cartón no veo tantos contenedores, por lo menos aquí en Madrid no veo tanto contenedor, pero... De plástico, por lo general, suele haber, ¿Qué? por lo menos por mi zona, dos de sí, residuos sí. Y, y uno de plástico. Pues curiosamente el plástico que es, lo que reciclar, es el papel y el vidrio, lo que mejor se retiran. Bueno, ronda diría, ronda yo ronda creo ronda. que aquí en el... Vamos, en general, yo creo que la gente cada vez está más concienciada sobre lo que tenemos que hacer con los plásticos, y con las, el vidrio de ríe este, ¿no? Que es lo que intentaba tener lo que, la cantidad de residuos posibles, ah, sí. ¿no? Pero, sí. Eh, sí, otra cosa es que bueno, cada vez vamos más orientados a eso, yo creo que se está haciendo grandes progresos, pero... Sí que a la gente sí le preocupa, ¿no? O sea, que hasta en la empresa donde trabajo, que es un área que está bastante gasposo, hasta nosotros hacemos ciertas, ciertas políticas. Así que yo creo que la tendencia es positiva, aunque efectivamente, bueno, pues el mundo entero, como nivel global, pues todavía tiene mucho... Pues lo Pero bueno, vamos a mejorar. Vamos a mejor. Ya, bueno, pues eso, tenemos mucho margen de mejora. Lo que hay que hacer es producir menos. Sí, claro. Estamos en el Sí, Y también los supermercados. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Tienes alguna respuesta para alguna de las preguntas? Déjanos tus comentarios aquí abajo y dinos qué piensas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!